Ahora que nos hace difícil de pensar, quién me ayudará a seguir adelante, a ser constante Puedo estar seguro que no te olvidaré porque me apoyaste y estaré agradecido y sé que todavía me puedes observar Esto te haría muy feliz, es una leyenda para mí Sin importar, siempre te voy a recordar Nunca pensaba que sería así, yo me esperaba ser mucho más feliz No comprendo ya nada, es fácil, me costaba yo siempre seguir No te culpo, es lo absoluto. Tienes la culpa, me siento bruto. Absolutamente no comprende en me mi mente, todo se pierde. Ya no vez igual, todo diferente. Espero que sea feliz por siempre.